Espero que estén bien, de salud, de ánimo. Y lo que yo quiero presentarles en este video tiene que ver con tips, recomendaciones, consideraciones a tener en cuenta a la hora de hacer periodismo de datos. Me voy a acompañar de una diapositiva, unas filminas, dice el presidente, para que ordenen la exposición y además fijen algunas ideas visualmente. Bueno, hacia allá vamos. Bueno, esta presentación yo la llamé arbitrariamente Periodismo de datos al infinito y más allá. Ustedes podrán imaginar por qué, pero es arbitrario. El periodismo de datos no alcanza un curso para aprenderlo. Es un aprendizaje permanente, porque... Hay que aprender a visualizar, principalmente a obtener y limpiar datos, por ejemplo. Pero también hay que saber de estadística. Y ustedes dirán, bueno, pero yo soy periodista y, y esto, bueno, es un, una cosa más que, que puedo aprender y, y tener en cuenta. Pero créanme que en el mundo desarrollado, la labor periodística cotidiana cada vez está más integrada por todos estos conocimientos, prácticas y saberes. Cada vez menos es un grupito en una redacción que hace periodismo de datos y cada vez más toda la redacción en su tarea cotidiana hace periodismo que hasta hoy llamamos periodismo de datos, pero que cada vez más es simplemente periodismo. Entonces, tener todos estos conocimientos, son fundamentales para desarrollarse en una redacción y hacer el periodismo en una sociedad cada vez más datificada, dicen algunos autores, donde al vivir en una sociedad red, todas nuestras relaciones, modos de producción y consumo están intermediadas o se dan en un entorno virtual que es la red y donde permanentemente estamos generando datos y se están generando datos y que las historias están siendo aglutinadas en datos que tenemos que salir a buscar e interpretar para contar las historias del presente y del futuro. y Incluso hay quienes dicen, bueno, pero ahora las y los periodistas tienen que, además de saber lo que siempre saben hacer, contar buenas historias, tienen que saber programar. Hay quienes dicen que no, que no hay que saber programar, pero... Donde hay un punto en común en esto es que las y los periodistas tenemos que saber dialogar con programadores para hacer periodismo de datos, que es un trabajo en equipo, recuerden. Y para poder dialogar con programadores muchas veces tenemos que tener nociones de programación. Tenemos que tener nociones de estadística. Hay quienes dicen hay que saber R, un software que sirve, por ejemplo, entre otras cosas, para, para generar visualizaciones, pero hechas desde el lenguaje de programación tenemos que saber Python, un lenguaje completo de programación, y permanentemente surgen nuevas herramientas y mueren otras, entonces el conocimiento no se acaba, el aprendizaje es permanente para hacer periodismo de datos, y yo diría, hoy por hoy el periodismo en general exige un aprendizaje continuo. Y cuando vamos a buscar, una noticia qué es lo que tenemos que mirar en los datos tiene que ver con buscar tendencias buscar contrastes y buscar cosas raras datos atípicos quiebres en la sucesión de la información porque ahí es donde hay algo para contar lo que buscamos es el cambio lo que queda permanente, si los datos nos dan todo el tiempo, todos los años, todos los días, toda la secuencia temporal, los mismos datos, si no hay cambio, posiblemente no haya noticia que contar. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Tendencias, contrastes y datos atípicos que nos den idea de que algo está pasando, de que hay algo que contar y que hay causas que están generando ese cambio, esa evolución esa fractura, ese quiebre en la secuencia de esos datos atípicos. Y algo muy importante, porque a veces las y los periodistas de datos damos una idea de que todo se cuenta desde una base de datos, desde una computadora. No, los datos no cuentan toda la historia. Pueden estar mal los datos. En, en, en el periodismo de datos se depende mucho de datos públicos y en sociedades con alta desconfianza sobre sus sistemas políticos y sobre la validez de la información es mucho más importante tener en cuenta esto que los datos no necesariamente están contando toda la historia y entonces tenemos que hacer una conjunción entre datos y voces tenemos que salir a hablar con gente tenemos que hablar con protagonistas, tenemos que hablar con expertos y expertas que nos puedan dar contexto de los datos, que nos puedan contrastar o confirmar lo que nos muestran los datos y además ponerle rostro humano a lo que están diciendo los datos. Piensen en los datos del COVID, los datos de las muertes viales. Esas historias, sin duda, que además de datos, tienen rostros y tienen historias que importa contar, importa ir a buscar. Entonces, no olvidar que el periodismo es contar historias que valgan la pena. Y los datos a veces, yo diría generalmente o siempre, no alcanzan. Tenemos que incorporar voces, expertos, expertas, especialistas, Voces de protagonistas, voces de personas afectadas por un fenómeno, por un suceso. Es muy importante. Datos y voces. Y algo también súper importante. Correlación no es causalidad. Por lo menos no siempre. Si vemos dos variables que coinciden, que podemos ver una correlación, no tenemos que caer en la trampa de decir que una es la causa de la otra. Hay siempre dos ejemplos. Un ejemplo que se habla de, de como para ejemplificar, que correlación no es causalidad, es algo que se creía décadas del siglo pasado. Se veía una correlación entre niños y niñas que desarrollaban miopía y que dormían con la luz prendida. Entonces se adjudicaba, se daba una relación de causalidad entre desarrollar miopía y dormir con la luz prendida. Y en realidad lo que pasaba era que la correlación era otra, la correlación era que padres miopes tendían a dejar la luz prendida a la noche y que el, los niños y las niñas desarrollaban miopía porque los padres eran miopes, por, por cuestiones hereditarias. ¿eh? Ahí se estaba llegando a una relación de causalidad de errónea a partir de una correlación que existía. Otra, otro ejemplo que se usa mucho de correlación no necesariamente es causalidad, tiene que ver con que se observó que había una correlación entre aumento de venta de helados y aumento de personas que se ahogaban en el mar. Y uno podría rápidamente llegar a una conclusión equivocada de que vender más helados implica que más gente se ahogue en el mar y no, nada que ver. Había una tercera variable a tener en cuenta que tenía que ver con la temperatura. Cuando aumenta la temperatura se venden más helados y al mismo tiempo más gente va al mar y proporcionalmente más gente se ahoga. Bueno, entonces valgan estos ejemplos de la vida real para traficar que correlación no es necesariamente causalidad, no nos equivoquemos en eso. Bueno, tipos de gráficos y sus usos. Son los más comunes. Hay otros más complejos. Pero los más comunes: barras y columnas. Sirven para comparar datos en distintas variables. Por ejemplo, la de preferencia de las estaciones en los estudiantes. ¿No? Y, y hacíamos barras para mostrar la preferencia, lamentable desde mi punto de vista, que soy fan, soy miembro de la banda del invierno, la mayor preferencia por las estaciones cálidas. Pero bueno, y para eso sirven las barras y columnas. Después, gráfico lineal sirve para comparar los datos a lo largo del tiempo. Por ejemplo la evolución de casos de COVID-19 a lo largo de los últimos tres meses. Gráfico de torta, sirve para mostrar las partes en el todo. Qué proporción de hinchas de boca de San Lorenzo hay en el curso. Es el menos utilizado en el periodismo de datos. Entre los, los periodistas y las periodistas de datos hay reticencia en utilizar el gráfico de torta porque a veces se piensa, se considera que es más difícil para el público entender el volumen de las proporciones. Además, cuando hay muchas porciones de esa torta, se genera un gráfico muy complejo y difícil de comparar las proporciones más pequeñas. Se recomienda no usar más de cinco eh, porciones, o, sí, porciones de la torta. Y si hay más importantes que mostrar en una torta... Usar barras y columnas, que es más fácil ampliar la cantidad de, de variables. Después, diagrama de dispersión, que son puntos, en los ejes, puntos. Por ejemplo, podría ser un ejemplo de, eh, el monto de la propina que se deja en un restaurante a lo largo de la semana, según el género de los y las comensales. Entonces, se va a ver el monto de la propina y los colores correspondientes a hombre, mujer o las variables que quisiéramos determinar a lo largo de la semana. Y sería todo un gráfico de dispersión, por ejemplo. Pues los mapas, súper usados y que los, los vieron. Eh, los mapas sirven para mostrar la información en un territorio los cafés notables, por ejemplo, en su ubicación geográfica, los barrios, las comunas, pero también con el caso, por ejemplo, que vimos de las muertes viales, nos sirven para comparar incidencia de un fenómeno, de un problema, de una situación entre una unidad geográfica y otra unidad geográfica, en el caso de este que hablamos, las provincias, en el, en el con tasa de muertes Viales cada 100.000 habitantes, por ejemplo. Para eso sirven los mapas. Después están los pictogramas. Ustedes los vieron en Infogram. Son caritas o personitas o cosas, objetos como estrellas y otros, y otros objetos. Que son eso, la representación de, de personas o objetos para mostrar los datos. La mejor visualización. ¿Cuál es la mejor visualización? no es la más compleja, sino todo lo contrario. Y tiene que ver con que una buena visualización es aquella que es entendida por la mayor cantidad de personas. Recuerden que el periodismo de datos lo que busca es hacer comprensible información compleja de una manera sencilla, que pueda ser interpretada, entendida, comprendida por la mayor amplitud de público hay medios que hacen visualizaciones ultra complejas imposibles de abordar pero se lucen pero se lucen en, en volverse inentendibles como aquellos que hablan super cultos y de tan profundos se vuelven oscuros no esto es poner luz para poner luz hay que apelar a la sencillez como ahora vamos a hablar la mejor visualización es la que tiene simplicidad. Jerarquía, muestra, yo miro y entiendo qué es lo más importante que tengo que ver. Hay un orden de lectura de esa infografía, de esa visualización. Brevedad. Lo diferente a extensión y complejidad, ¿no? Y claridad, por supuesto. El gráfico muchas veces no se autoexplica. Hay que ponerle indicaciones textuales. Antes se creía que el gráfico se tenía que autoexplicar. No, ahora hay que poner indicaciones textuales, la mayor cantidad que sea necesaria, para que sea entendible. Entonces, simplicidad, jerarquía en la disposición de los elementos, en la presentación de los datos, brevedad, claridad. La mejor visualización. Es la que no usa 3D, nunca usen 3D. Está prohibido usar 3D, visualizaciones 3D en el, en el periodismo en general. No. Los datos hay que ordenarlos de mayor a menor para que rápidamente uno mira en el orden de lectura, ¿no? De izquierda a derecha, la mayor incidencia, la menor incidencia. A veces se usa al revés o desordenado, no es lo mejor. Pocos colores, no un arco iris. Es más fácil con pocos colores que una paleta de pocos colores o una paleta de degradé. degradado de colores sobre diferentes tonos de un mismo color. Algo súper importante. El título de la visualización es el mensaje. Muchas veces se hace y que estuvimos haciendo los ejercicios. Un título informativo del estilo, bueno, muertes por cada 100.000 habitantes o muertes viales por cada 100.000 habitantes. Eso sirve para el ejercicio de visualización. Ahora, cuando estamos contando una historia, el título de la visualización tiene que decirle al público qué ver y por qué se lo estamos mostrando. Entonces, tendría que ser el título de las muertes cada 100.000 habitantes por accidentes viales. En Santiago del Estero se muere el doble de personas, cada 100.000 habitantes, ¿no? que en la ciudad de Buenos Aires. O cosas así, pero directamente decirle qué ver y por qué le estoy mostrando ese gráfico. Bueno, y no todos los datos son visualizables. Esto tiene que ver con reducir la complejidad del, de la visualización, pero también con cuestiones éticas del manejo de los datos. Yo puedo tener datos y no necesariamente visualizarlos. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, digo un ejemplo para que se entienda. En España, después de unas votaciones, georreferenciaron a nivel de manzana cómo votó en cada distrito electoral. Y la gente, mucha gente, escribió al diario molesta porque estaba vulnerando el secreto del voto. Ellos creían eso, pero en realidad era una representación, no estaba indicando que en esa casa se había votado de esa manera. Pero llegó a la confusión, el exceso de visualización, el exceso de detalle en la georreferenciación de los datos generó esa confusión. Pero vamos más allá, en Estados Unidos publicaron una nota con las direcciones puestas en el mapa con puntos de los que portan armas en determinada ciudad. Y uno iba y hacía clic en el puntito y veía, Juan Pérez tiene un rifle calibre no sé qué. Bueno, se armó un escándalo. Los datos estaban, eran públicos o los había conseguido el medio y creyó que era eh, información de interés. Bueno, no, hay límites. Siempre hay que publicar datos anonimizados y no solamente tienen que estar anonimizados como en el caso de España, sino que tiene que parecer y verse anonimizados. No tiene que dar a confusión. Entonces, no todos los datos son visualizables. Hay que tener cuidado con eso. Por un lado, para evitar la complejidad extrema de un gráfico. La sobrecarga de información. Y por otro lado, no publicar información que puede parecer o ser sensible. O cuestionable. O discutible éticamente. Bueno, este diagrama de Ben. Volvimos a la primaria, ¿no? Data Storytelling contar historias con datos no es un invento mío este gráfico ¿eh? es el diagrama clásico que se da siempre eh, que muestra la interacción y la integración entre datos narración y visualización donde se puede ver y sirve para para mostrar que la integración entre datos y narración tiene que seguir para explicar el fenómeno o los fenómenos que la integración entre datos y visualización tiene que servir para destacar qué partes de los datos quiero destacar en las visualizaciones. Y finalmente, la integración entre la narración y la visualización tiene que servir para cautivar, para impactar. Y la integración entre estos tres elementos, datos, narración y visualización, tiene que servir para cambiar algo. Desde una política pública hasta la mente de las personas. Y en el medio todo un abanico de posibilidades, como por ejemplo, para finalizar esta presentación, yo acá menciono algunas cuestiones que tienen que ver con la relevancia del periodismo de datos. Por un lado, sirve para incidir en políticas. Si nosotros mostramos que hay una incidencia mucho mayor de casos de muertes viales en determinado lugar, a través de la exploración de los datos y la visualización que hicimos y la historia que contamos, puede orientar políticas para ahí. Vamos a definir políticas de prevención, de educación vial, de lo que fuera. Exponer malas prácticas o políticas. Por ejemplo, la desigualdad en la distribución de espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires. Porque en la Comuna 5 es ínfima la cantidad de espacios verdes que hay. Bueno, exponer una mala práctica. Se están haciendo parques y plazas donde sobreabundan. O igual a nivel de toda la ciudad, en este caso, eh, son, hay menos de los necesarios en todos lados. Pero si vas a orientar políticas, empezar por donde más se necesitan. no Entonces, exponer malas prácticas o políticas. Información para el debate público. El periodismo de datos tiene que servir para dar información con evidencia, con evidencia de los datos disponibles para poder definir qué es cierto y qué es falso. Por ejemplo, ¿no? chequear la información, chequear el discurso público, lo hace chequeado y lo hacen otras organizaciones. Hoy por hoy hasta Telam tiene una unidad de chequeo de la información. Y por último pero no menos importante, contribuir a la comprensión de temas complejos, algo que ya les había dicho. Y tiene otros, muchos más fines, ¿no? Ampliar el stock de información disponible de calidad, abrir datos, eh, promover la transparencia y, y, y la, el cumplimiento de compromisos, y la disponibilidad de información de parte de los poderes, empresas, actores privados, en general, y por supuesto, los gobiernos. Bueno, esto es lo que quería presentarles en este video.